videojuegos cine series y mucho más en retro 21 hola amigas y amigos bienvenidos al peor canal de videojuegos de youtube saludos desde venezuela vamos a estar Comentando lo que es Black Rain 2, cómo meter el cheat, cómo entrar el cheat, cuál es el cheat, para desbloquear lo que está bloqueado, los outfits, la selección de niveles, solo tenemos una al principio, las películas y cómo desbloquear también los slideshows, que son fotografías de galerías ok vamos a entrar al cheat y para eso vamos a extras enter cheat w a n t want t h i s d a r k dark r e a l i t y reality t a e F QIF. One Star Reality Time QIF. O como se pronuncie. Ahí está. Ahora dice que están los chips desbloqueados. Ahora tenemos todo desbloqueado. Tenemos los outfix. Cinco son el mismo. No se emocionen mucho. Selección de niveles. Tenemos todos los niveles, podemos jugar donde queramos, incluido el final. Podemos jugar contra los jefes sin necesidad de pasar el juego entero. Eso sirve para practicar, por supuesto. Todo desbloqueado, luego al final les digo cuál fue mi favorito. Ahí está, ahí está todo. También vemos que las Movies están desbloqueadas para verlas Los Slideshows, que son galerías de fotografías, están desbloqueados Y este Overlord Mode Que eh, también está desbloqueado todo eso Así que vamos a ver lo que nos interesa, los Outfits Así es como conocimos a Rain en Black Rain 1 este traje de viuda negra, no sé, eso me parece a mí. Y luego tenemos este vestido, esta skin en negro. Este vestido aparece cinco veces. Este, el vestido de gala, black gown, el negro, elegante, por supuesto lucido por nuestra modelo Rain. Y también lo tenemos en rojo, el red gown, elegante también. Y no se les vaya el ojo, muchachones. Cuidado con el ganso. Todavía no es hora de jugar con el ganso. Rojo como la sangre, rojo como la pasión que irradia. Rey. Muy sexy. Muy linda. Nuestra pelirroja Imponente. Bueno amigos. Proseguimos. También la tenemos con este. Blue gown. El vestido azul. Con el vestido azul. Que un día conociste. Azul como el azul del cielo. Y el. No bueno. Este es más oscuro. También muy elegante. Rain no se deleita con su figura en este hermoso vestido de color azul que es el mismo del anterior y del anterior del anterior pero que también luce muy bien y en verde también el anterior y este verde like a dragon muy bonita Rain ya van cuatro de los colores que lleva este vestido o que hicieron este vestido esquinearon y mmm, tenemos este estampado precioso, lindo, hermoso, bello donde Rain parece una geisha una geisha con esas espadas allí oculta siempre Peligrosa Rain Vamos a lo Bueno ya Vamos a otro eh, traje eh, Rain Luce también Un bonito traje que me parece Que es un skin del primero Que vimos y es el Este que es el Dark Dark Rain oscura, gótica, es una vampira, es oscura y es gótica, pero lo que no me gusta aquí nada más es el cabello que es gris, no rojo, me gusta el cabello rojo, pero tenía que combinando, me gusta el detallito de la cosa que le cuelga de las pumpas y esos zapatos, uy, que sexy rain, que sexy rain muchachones que todavía no es hora de jugar con el gansito. Miren esto nada más Miren esta vaquerita sexy Esto lo pueden ver al principio de Blood Rain 2 Uno de los primeros trajes que usa El primerito es el Black Gown El vestido negro Y después usa este casi al inicio también Uy no se les vaya el ojo muchachones No se les vaya el ojo Dejó el más sexy para el final Para que se emocionen bien al final Y puedan ir a jugar con el ganso Pero este no es el final Este es el de Skier Girl. Muy sexy, muy sexy Para los pervertidos por allí Mucho cuidado muchachos, mucho cuidado Y cuidado con esos ojitos Señores, vamos con el más sexy de todos los outfits, el más sexy, el más caliente, por lo menos, debe ser. Miren. <ríe> el medieval. Es el más sexy, caliente, elegante. Miren. No los pone hot. Hot. <ríe> Muy sexy Rain. Y las espadas se transforman en hachas. Y ahí es donde la mata. No creo que la maten con ese traje y antes de que vayan a jugar con el gansito vamos a ver el nivel que les dije que fue el que más me gustó que es la entrada del zoológico. En esta ocasión Rain lucha contra las fuerzas del mal, más bien contra sus hermanos y hermanas, su familia. Y vamos a tener todos los chips desbloqueados para que usemos el que queramos, porque ya metimos el chip, el código. Tenemos, podemos seleccionar enemigos, modo Dios, el factor tiempo, las armas, puntos crediticios, puntos de crédito, de armas, de habilitar todas las los, los mods de armas, los modos de los combos, habilitar los poderes, los powers. Eh, no sé, me, me, me, me, me perdí en la lista, pero yo voy a usar el modo dios. Tenemos un montón de cosas ahí para, para facilitarnos el juego. Claro, seguramente ustedes se lo quieren pasar en modo difícil, pues pueden hacerlo. Pero para los mancos tenemos esta opción muy, muy buena. Por lo menos para practicar, para no morir tanto a la hora de jugarlo. Eh, podemos disparar armas y bueno eh, este, este nivel me gusta mucho por el escenario miren todo uf, uf, uf, uf. se ve grandote aunque en realidad es una ilusión todo todo todo el escenario no es tan grande en realidad es muy pequeño pero lograron que eso muy grande. Parece que no tuviera Ahí tenemos uno de los combos que me salió por casualidad. Muchachones. Eh, eh, eh, eh, eh, y a veces es difícil. Hay, enemi hay enemigos de enemigos. Enemigos dificilitos. Incluso unos que no mueren. Y hay que matarlos muchas veces. Porque reaparecen. Bueno, ya me cansé, voy a activar un poder, un poder aquí, las espadas rojitas, rojitas, rojitas, y así sí es verdad que, power activado, no hay nada que hacer contra mí, soy poderosa, ay, uy, y bueno, vamos a continuar por aquí rapidito este mini gameplay, para que vean este mundo que me encantó, ya aquí en esta parte, el mundo está sumido en la oscuridad, los vampiros han hecho del día a la noche y pueden conquistar el mundo. Idea de cerebro debe ser. Mira, uh, la única sexy en este juego no es Rain. Rain no es la única. Bueno muchachos, muchas gracias. Ahora sí, pueden ir a jugar con el ganso. Hasta la próxima, se me cuidan.